Tecnología, te divertirás. Y digo, y oh, a celebrar, ya llegó. Nosotros de regreso, ahora está Ari Mendes, que Ahorita estaba asustado Ari Mendes con bullo. Yo lo sentí, yo lo sentí. No, pero. No, así, no, no, señores. Oye, no va. oye te, estamos, eh, te estamos adiestrando, te estamos enseñando, pero tú tienes que. El pues, señor no, no, no porque tiene pero okay. tú tienes miedo. No, asustado. miedo no, señores lo que pasa es que debemos de ser un poco, ¿Un poco cordial, qué? un poco, ¿verdad? Los invitados. Porque de mi línea. Cómo ¿De así cuál? un poco cordial. Fíjate que eso que dice Jeremy. Cómo así un poco cordial. Con los entrevistados. O sea, ¿sí? yo no fui cordial con Puyo. Sí, sí. Ajá. Pero, pero que es un ejemplo, este programa, a mí me gusta más el, el programa más a fuego, más aguerrido. Entonces, ¿cómo así? como este, la línea de este programa es un programa ¿cómo? un poco... Un poco ¿qué? like. Un no, poco este programa cordial. no es like. A fuego. No, oye, oye, eh, Génesis. ¿Y qué sé es esto? Sí, Ay, que sí. tú estás live Ah, ok, ya veo. No, no, porque aquí es sin compromiso, sin cortapisa. Bueno, señores. Aquí somos en la línea de Marino Zapeto, no tenemos miedo. ¿Tú tienes miedo? Lo que miedo? hay es que Génesis y Roberto acá se han cagado, por ejemplo, Génesis en, en el caso personal, ah, metirla siempre de peledeíta dice que soy de, de la tiene línea, miedo. pero lo cierto es que debemos de aclarar que nosotros no tenemos ningún compromiso político con nadie, nuestro compromiso <ríe> es con la comunicación y por eso hacemos lo que hacemos, <ríe> porque te ríes <ríe> ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. mareo, mareo ¿Qué fíjense, es lo que tú quieres? Te voy a dar cinco minutos de fama. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo cinco minutos de fama? ¿Cómo claro. qué pasó, Roberto? Fama. ¿Cómo que, que cinco minutos de fama? Famoso. ¿El, el programa ¿Eh? más explosivo? No, no. Fíjense, señores, O tú lo Según o tú van lo avanzando duda. los días. Espérate, ¿hay otro programa que esté dando más rating que no, este? No, en no, el no, país? sin lugar a dudas, los números lo dicen. Ya. Los números están ahí ah, y lo dicen. Ya, ya. El toque se ha convertido en el real bastión de la televisión nordestana y del país. Fíjense, señores. Sigue sí sí avanzando hablando. los días. El programa, eh, eh, el asunto de la alcaldía en San Francisco de Macorís se va poniendo cada vez más tenso. Eh, aparentemente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Macorís? Claro, más cerrado. ¿Y cuál es los candidatos candidato, alcalde? De, recuerde, de la provincia de San Francisco de Macorís. Bueno, en el caso del PRM que tú el, ver, porque no entiendo por qué tú nada no más de San Francisco, porque en la capital, oye, en Santiago está Abel Martínez, en la bueno, capital está David Collado. Pero, pero, pero, perdón, pero, ¿Eh? perdón. Que nadie le gana a ver el Santiago? Le gana a ver el Santiago. No hay más candidato en ese Pero, ¿Y por qué no me le dan un micrófono a Génesis? Que luego de esa llamada eh, que recibió, no me hace un poco. dame el micrófono a Génesis. media palabra sí, señor. Sí, sí, lo callaron, le, lo callaron. Le callaron la boca. Callaron. Una, palabra, una llamada. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres hablar de, de la alcaldía de San Francisco de Macorís? Exactamente. Ahí está Milady no, me... no llega nada. Milady no llega nada. ¿Tú crees? Entonces tú crees que Juan José perdió. No, perdió. Mira cómo se la cosa. ahí se parcializó ya. No, no, no, no, no. Pero tú crees. Espérate. No, no, siéntate no, no, no. aquí, eh, Génesis, que tú estás como, como que esto es, esto no, es no, no, no qué voz <risa> en off. Escúchame, déjame yo corregirte algo. A ti y a muchos eh, que, que privan en, en teórico. Miguel, Miguel, Miguel, no, no, no. Yo dije aquí, yo dije aquí y lo retengo, lo que he dicho, que debería de haber una mujer, no solamente en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Yo pudiera colocar en el país una mujer en toda la alcaldía lo hiciera. Porque está demostrado por estudios científicos que la mujer es más seria, administrativamente hablando, la mujer es más recta, más pulcra y menos corrupta que el Pero hombre. Pero no es tan buena para tomar las decisiones no, a no. veces. No, ese que es mi criterio necesitan. porque yo digo que Miledis debe ser alcaldesa. Por el simple hecho, oye, por el simple hecho de la condición de ser mujer, además, en el caso de Miledis, ha demostrado... Ya, porque qué mujer, eh? No sabemos. Pero, ¿por qué tú cuestionas el de Abel Martínez en Santiago? No, yo no. Yo pregunté. Yo que te pregunto. Candidato. ¿Quién es en el Santiago? No hay otro candidato. Eh? ¿Pero Santiago? quién? Dime, pero dilo tú. Pues yo no sé. Pues, pues claro. entonces, como tú no sabes, eso quiere decir que Abel es que va a ganar. Obviamente no hay forma que le ganen a Abel Pero, ¿qué nada más quiere hablar de San Francisco de Macorís? No, pero bueno señores, pero que San Francisco de Macorís Eso es lo que es domina, porque la alcaldía... Que, donde, eh, con, do, perdón, con perdón, con perdón, con perdón. Hablo específicamente de San Francisco de Macorís Porque San Francisco de Macorís se está dando el siguiente fenómeno Estamos viendo por ejemplo a oh. Núñez Ajá. Que anda fenómeno. en la calle Activa 24-7 sí. Y fenómeno. por Ajá. ejemplo un Emanuel Trinidad Que ojo con esto Muy menospreciado por muchos Que sí. se ríen cuando lo mencionan no, no, no, no, no. Pero Emanuel ha hecho un trabajazo Emanuel Emanuel, ey, mi hermano. Emanuel, el problema de Manuel es que no tiene el perfil de alcalde. ¿Cuántos periodos ha, ha aspirado Manuel, señora, se para alcalde? Ojalá nosotros. Pero por la encuesta entonces. Ojalá San Francisco pueda contar con a José. Un alcalde de la, de, de, de la categoría, con la preparación que tiene Manuel Trinidad. Pero van ir con la visión que ojo. ¿Y Juan José? ¿Y otro mencionó José? El único que ha presentado no es que Juan José Rosario no se ve. Ay, no ey, se ve, ey, lamentablemente, no sé tú. cuál es la estrategia no, espera, que han utilizado. Espérate, tú tienes no el respaldo de, de lo que tú estás diciendo. Pero no claro, se ve, no se ve. Una pregunta, no se... una pregunta, señores. ¿Quién eh, espérate, ha visto a José espérate, Rosario espérate. en los últimos Muchacho, días? Eh, por está favor. Está apagado eh, totalmente. Eh, Veloz, cógeme una pausa con la cámara para que los muchachos se puedan integrar aquí. Juan José Rosario sí. está ¿Que totalmente no? apagado. ¿Cómo que está? Y todo el equipo de que está José. Así que está José? Según Arimendi. No, no, no, no, Racho ponte no, en me... esto, show también que creo eh. que se me han caído. Con... No, Según Arimendi, no se siente el trabajo de Roma Rosario en las calles. Atención, atención, aquí. atención, atención aquí. a toda la se... línea leonelista. Según Arimendi, no perdón. se sienten los leonelistas Ver. en las calles, están Ver. prácticamente Ver. a cuartelado. O sea lo que dijo Bullo es cierto. Le secan la correa. Oye, ¿Es según que no se Arimendi, ven? atención aquí. No flaco. es que según Arimendi. Según Arimendi, vos... José, según Arimendi, no lo digo yo. Arimendi, José Tacidic. Vamos Así. a abrir la línea 809-725-0505. Vamos a hacer la encuesta de alcalde para San Francisco de Macorís. Y Alex Díaz. Alex eh, y Paulino. Todavía Alex Díaz, todavía, todavía no está definido nada en el PRM. No Recuerden que están reservadas eh, todas esas. ¿Y posiciones. quién está reservado? Porque tú no. Tú, eh, señores. Eso es lo que es, yo no entiendo. El partido ¿Por se qué la no reserva. ¿Quién ¿Y quién la reserva? ¿A quién? El, el partido se la reserva ¿Pero para a quién? los candidatos que yo eso. ¿Pero no para quién? No es este Olmedo Cava. Olmedo Cava. En este caso no se sabe. Tenemos una llamada. Vamos, Vamos a ver, la primera llamada. Alcaldía de, de la ciudad de San Francisco de Macorihuenas. En Manuel Juan José Omiledi Espérate, espérate, espérate No, no espérate, espérate ¿Aquí no van a actuar acondicionada A TLD? Oh, ¿Pero entonces? Mira, ven acá y Dime, dime Está Humadocaba es que Está este chino ten. ¿Quién? Es chino Amado T. Amado T es que Y chiva? acá, Vaca, ¿y esta vaina? Un compañero de ustedes de trabajo, chino es eh, chino el chino el profesor es chino el profesor Tabar es que el profesor no va, el profesor va para el sí, la a primarse le le le país porque alianza país no va a primar no vamos vamos vamos la línea vamos la línea es para la alcaldía vamos no a la línea no la línea para quién tu voto para alcalde o alcaldesa bueno para alcalde yo considero que sería el ingeniero pues si quieren de la rosa este señor tiene Ok, ya, pero déjalo no, ahí. Eso, Siquio Siquio déjalo una. Hey, me gustó esa llamada, una persona Siquio. joven. Imagínense ustedes Siquión LPR. Nadie le gana, eh. ¿Quién? Siquio el PRM. Sí, pero, pero, pero, pero no vuelve. vuelve. Pero acuérdense, acu señor. Llamada, vamos a ver. Alcalde de la alcaldesa Quinta. para San Francisco de Macorís. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Tu voto para quién es? ¿Para alcaldés o alcalde de San Francisco de Macorís? Manuel Trinidad. Manuel Trinidad. Ah, Trinidad. No, yo, eh, hey. Siquio una, Trinidad una. Anótame ahí, anótame eso, eh. Que estos sondeos están grabados y el lunes aquí se va a saber quiénes son. los sí, el lunes va a dar presentación. Alcalde para San Francisco de Macorís, buenas. Milady Núñez. ¿Quién? Milady Núñez. Milady, Milady, Milady. anota Milady. Vamos a ver. lo que le digo, que van parejos, no es como ustedes quieren decir. Ay, Dios mío, pero que ahora. No es como quieren decir. Oye, pero son Milady una. Eh, que van. Sí, Trinidad, Emanuel, yo, una, re yo re que Manuel Trinidad ha hecho un trabajo eh, excelente. ¿Tú estás nombrado por, por, por no, el nombre de No, gracias a Dios. O sea, no he tenido la, el privilegio de pertenecer nunca al Llamadita, Estado. vamos y a en ver. Caso... ¿Para, quién? ¿Para quién la llamada para alcalde alcaldesa de San Francisco de Macorís? Para Manuel Trinidad. Ey, ey, ey. Siento, siento, siento, ey. No. Beca. Ey. Fue preparada? Sí. Sí. Ya Oye, viene este Ya se viene Cagado mucho. de Ten veneno Yo cuenta. voy a un mensaje Este programa se Roberto, respeta mucho Cagado Llamadita de veneno buenas. Buenas. Yo voy a mandar un mensaje Alcaldesa Alcalde de San Francisco sí, buenas. Macorís buenas. buenas Buenas Buenas Dígame Para quién? Juan José Rosario. Juan José. Juan José. Ah. Señores, eh, eh, esto es abierto. Yo mando me un mensaje. Yo, yo le mandé a un, a un la candidato llamada. y yo activa. Sí. Y una vez se activó 25 llamadas. Ahí me paro para que no estén pidiendo sí. llamaditas después. ¿Cuánto van? Llamaditas. Vamos a ver. Para alcalde alcaldesa de San Francisco de Macorís. Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Ey, ey. Ah, no, ey. Nada, que, espera, momento. ¿Quién está anotando eso? Ya me tengo que ir. Ah, ok. Vamos, vamos alcaldesa, a Ok, me está anotando ya. Alcaldesa o alcalde... De San Francisco de Macorís. ¿Y después dónde tú vas? No, no que lo llamaron, pues. llamada. <ríe> lo llamaron. Lo llamaron. aquí. Ese es un hombre. Lo llamaron. Llamadita, llamada, buenas. Ya me llamaron. ¿Para quién es tu voto? En Manuel Trinidad. En Manuel Trinidad. ¿Por qué te ríes, Roberto? Pero ¿por qué la Siento risa? Siento que tú me estás dañando el programa. Pero ¿por qué la risa, Roberto, señores? Dile que reparta. Somos transparentes. Por pues no, favor, no, que, que Vamos aquí, vamos aquí, vamos. Eh, eh, reparte, ¿Eh? sí, chegue, dame WhatsApp, WhatsApp préstame tu, tu teléfono, préstame tu teléfono. Lo para la compra, pero su ámbalo. Eso tiene que ver porque la veces se borra, No me venga con esa, con ese se borra. Mira, tiene un grupo ahí de Trinidad. Ah, no, no, no, no, no, eso fasto. Llame al alcalde de San Francisco, Francisco de Macorís 809-725-0505. Llame usted y opine para quién usted vota para alcalde o alcaldesa de San Francisco de Macorís. Buenas. ¿Para quién? Fue Bacho. Ah, no. ¿Para quién tu voto? Mileddy. Mileddy. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Señores, por favor. Hey. 809-725-0505. Mira. Ten Juan José, por favor. Juan, no eh, eh, no vamos a confirmar Trinidad, lo que dijo el Es un men. hombre excelente. Te una llamadita. Vamos a ver. Buenas. Manuel Trinidad. Manuel Trinidad. Bueno, esas son las gente de Pueblo Nuevo que se activaron. No, yo sé. Se Mira. activaron las gente él, de Pueblo él, Nuevo. ella hasta sabe de dónde es. No, Oye, no, no, no. Mire, Miren, señores, lo que me lleva a hacer este análisis es que Juan, eh, el compañero eh, Manuel Trinidad, como se no le, se le conoce, eso. ha venido realizando un trabajo no desde me haga hace eso, tiempo eh. en la... Esos donde... eso no es de Dios. No, dale. Llamadita, buenas. Sí, buenas. ¿Para, ¿Para quién Trinidad? tu voto? ¿Para quién? En Manuel Trinidad. Emmanuel Trinidad. Oye, no me haga eso. Eh. Voy a tener la encuesta porque ya la empezamos. Atención, eh. producción. No me haga eso. Atención, eh. producción. <ríe> Sí, sí, sí, sí. 809-725-0505. ¿Para cuál es su voto? Le va a pasar a los otros días eh, vaina. Ahí. ¿Esto es democrático? ¿Aquí Bu no colamos llamada? Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Otro voto para Manuel Trinidad. Bueno. Bueno, Aquí ¿no? Roberto, Roberto está muerto de la risa. No, que A mí. Llamadita, no, llamadita. Son, son las... ¿Para quién es tu voto, Ema eh? Emanuel Trinidad Milady, ¿cuáles son los otros candidatos? No todos candidatos, cualquier el candidato sí. alcalde? Siquio. Siquio, ¿para sí, qué es el... su voto? Mi ah, sí, buena. ¿Quién? Mi voto es para Milady Núñez. Ah, ver, pero Miledi. lo okay. aparecieron la gente de Milady, pero ¿por qué no me dice? ¿Y por qué no me dicen nada ahí cuando llaman de Milady? ¿Pero qué está pasando, señores? ¡Irá, Mira, ahí como Aquí me nadie mira. ha dicho nada, ¿eh? Pero esa risa tuya dice mucho. Que Yo me río mucho. Las personas que están en su casa. ¡Llamadita! Me ¡Buenas! buenas. pensar que realmente Llamadita, buenas. para el mejor, Manuel Trinidad. Emanuel Trinidad, sí. vamos inmediatamente. ¿Cómo va la votación? Dame parciales, dame parciales. Parciales, dame. Imeca, dame parciales, dame parciales. Imeca, se fue Imeca. Siquio, Emanuel parciales 4. No, espérate. Emanuel 8. Sigue. No, no, no. 4. Milady 4. Siquio, NG de la Rosa 1. Ya. Juan, Juan José Rosario 1. 809-725-0505. Candidato para alcalde por la ciudad de San Francisco de Macorís. Buenas. Buenas. Sí. Marino Ureña 1. ¿Quién? Marino Ureña, Movimiento Unido por San Francisco. Ah, para, es un voto. Ahí, Bien. Anótame ahí, Morillo Ureña, un voto. Anótalo, ¿Está en sí. parte con Juan José? Claro. Sí. Claro. ¿Y con, y con Sikión? 809-725-0505. ¿Cuántas llamadas van? Nadie lo Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Tu voto para quién? Miledis Núñez. Miledis Núñez. Seguimos. ¿Cuántos votos van? Son 25. Ahí nos paramos, ¿eh? 25 no paramos, ¿eh? 809-725-0505. Eh, tengo llamadita. Buenas. A José Rosario. Juan José Rosario, eh, se activó Se hacer? no vi, se activó Se no vi en vivo ¿Y por qué que tú sabes como que fulano? No, porque fíjate, por ejemplo, la Milady Núñez, oriunda de porquero, ahí es donde tiene su mayor núcleo la persona, es aunque conocida en la provincia completa, pero es donde más eh, se identifica, por ejemplo. Okay. Perdemos llamadita, buenas. Milady Núñez. Milady Núñez. Se, se activaron la gente de sí. Milenio. Soy yo que lo estoy llamando, no, Roberto. No no, eh, no, no, no. Lo activé no, yo. lo que pasa es que este programa. Lo que acúsame, espérate, eh, acúsame, espérate. Espérate. ahí. Lo que pasa que aquí no, no vale de que, que, que llamen a Fulano. ¿Por qué? Porque es tu programa que se ve a nivel nacional y aquí llama cualquiera. Y aquí no filtramos llamadas. Buenas. Sí, buenas. ¿Tu voto? Para Emanuel Trinidad, por honesto. Emanuel Trinidad, por honesto. Bien. Seguimos. ¿Cuántas llamadas van? Son 25. No, no quiero más de 25 llamadas. ¿eh? ¿Cuántas van? Y tú tienes que hablar un poquito más, tú para yo entenderte. 19, 19 llamadas, llamadas quedan, quedan seis llamadas, 6 llamadas. 809-725-0505. ¿Cuál es su candidato para alcalde en la demarcación de San Francisco de Macorís? Opine, llame. Juan y nos gustaría José. también que alguien, por favor. Espera, ¿quién? Juan José. Juan José, llamada para Juan Exacto. José. ¿Eh? Mira, Isra, como goza cuando mencionan a Juan José, bueno, dando José, brinco. Hay que respetar. Oye, Dando brinco. Eh, ¿Con quién? Eh, Iracho eh, de y cuidado. Ira, ese es su clienta, ¿eh? de Mileni, cuidado, ¿eh? 809-725-0505, buenas. ¿Para quién es tu voto? Emmanuel Trinidad. ¿Cuántos? Cuánto? ¿Quedan cuatro? Cuatro votos quedan. Cuatro votos para cerrar la encuesta. 809-725-0505. Perdón, encuesta no. Sondeo. sondeo. sondeo. Buenas. Sí, buenas, buena. Tu voto. Manuel Trinidad. Manuel Trinidad. Quedan dos llamadas. Dos llamadas para cerrar la votación, la, la votación de este sondeo. Buenas. Buenas. Juan José Rosario. Juan José Rosario. Nos quedan cuántas llamadas. Una llamada. Una llamada la última una última llamada. llamada. Vamos a ver para quién es la última llamada en este sondeo para alcaldía, alcaldesa. De San, de, de San Francisco de Macorís Buenas Buenas Sí, ¿para quién? Manuel Trinidad ¿no? Ok, dame parciales de las votaciones En lo que llegan los, los parciales de las Emanuel votaciones Trinidad, Me gustaría do... ¿tú, una que... vez, Emanuel Trinidad 12 Ajá Miledio Mil... Mil... Como 4, mi meca no, no, lo, en lo que termina de contar, por favor, Cuéntame, alguien del mire, equipo, si vamos, del equipo años, de Juan José Rosario 38. que se identifique y nos diga qué realmente está pasando, porque hemos tratado de investigar a ver cuáles son las actividades eh, que están haciendo y no se sabe Cuando nada. Espere, lo de sí. la fracción de Leonel. Exacto. Sí. Atención, ¿alguien? Atención, ¿alguien? ¿alguien? atención a César Fernández, jefe de, de, de comunicaciones. Eh... Que llamen César Fernández, Exacto, eh, ¿quién se, el otro se, de aquí? Eh, puede ser Andrea Acosta, Andrea cualquiera, cualquiera, Lupe de, Núñez, que se identifique no se y nos explique o, qué es lo que Eso da dos lecturas. ¿Cuál? O están ganado, totalmente ganados o están, o están totalmente derrotados. Pero bueno, tiene que decir una de dos. El, el, el contero, contero ahora sí. Y me cuenta bien, no quiero problemas, porque es un programa... No, no, no. me por eh, que tenga más llamadas. ¿Quién es? ¿Cuántas? 12, Manuel Trinidad. Sigue. Milady Núñez, 5. Sigue. Juan José, 4. Sigue. Morillo, 1. Y Siquio, 1. Así que dan el sondeo, señores. ¿eh? Para mí, yo dije, ¿quién yo entiendo por, por su condición de mujer y porque queremos que esa alcaldía se organice se termina de organizar Pero porque Alex usted Díaz no entiende ha hecho mal trabajo que no está organizada la alcaldía? No no escucha tú no me estás escuchando Alex Díaz no ha hecho un mal trabajo ah, empezó a organizarla y queremos esa continuidad ¿Le entonces sea... le gustaría que Alex se quede no no no no no no estoy hablando porque tú no puedes yo no estoy con la con la con la con, con la reelección yo estoy con los cambios a mí me gustan los cambios mira este programa está cambiado hey. y un palo <risas> sí, díaz, díaz. entonces sí. Yo digo y abogo porque le demos una oportunidad a Milady porque es mujer. A mí yo no me hable de partido. Por mí puede ser de, de, de partido de, de, de, de que tú quieras. Pero lo digo por las condiciones que tiene y porque es mujer. Ahora, la persona que llegue a esa alcaldía debe darle continuidad a las cosas buenas que ha hecho Alex Díaz. Las cosas malas, que las quite y las cambie. Pero Alex tiene sus luces. Y sus sombras. Te decía ahorita del PRM, por ejemplo, eh, que han reservado ese espacio de la alcaldía hasta el momento. ¿Pero a quién se lo han reservado? Ellos sabrán en su Porque momento. Porque el PRM, Me el PRM imagino, el imagino que a quien le favorezcan los números, ese será el beneficiado. Sí, con no eso. Ser alcalde. Porque, a, ojo con esto, señores, ahí anda un, una persona que tiene muy buena aceptación. En este caso es el ingeniero Amado Ten, quien con solo. Pero no marcó aquí voto. Bueno, aquí no en el sondeo, pero realmente en una encuesta que se hizo eh, salió muy bien parado y fue muy muy bien valorado por la ciudadanía de San Francisco de Macorís. Amado Ten podía hacer se desconoce un hombre por qué de no, no arrancó. O sea, Lo que pasa no. es que Amado Ten, eh, eh, eh, Amado Ten es un político eh, de la vieja guardia y no ha conectado con la juventud, que hay que saber eso, pero sí tiene su, su arraigo en las bases del PRM o del PRD, del mismo PRD. Camada un producto del PRD. Pero fíjate en este caso, por ejemplo, que el Siquio NG, por ejemplo, a pesar de estar totalmente desvinculado de eso, no ha mostrado ningún interés no, eh, no, no. en la alcaldía C de San Francisco C de Macorís. C C Sin embargo, mucha gente lo menciona. Ojo sí. con eso. Vamos a la pausa. Gracias, Arizmendi, por... ya me aprendí tu nombre. Eh, yo lo único que le pido a los talentos que se fabrican aquí, que den los créditos por lo menos. Hola pausa, señorito. Sí, porque un día el primo Neri con su equipo estelar.